hey, hey, hey nos vieron aquí con esta carita después de no haber dormido toda la noche estamos aquí saliendo de, la, saliendo de la sala de espera y bueno aquí le vamos a hacer la crónica de miami a monterrey entonces bueno vamos para esa perdón la cara estoy un poco cansado no he dormido mucho volamos eh, llegamos aquí a las 6 de la mañana y bueno no hubo tiempo para dormir estaba trabajando y bueno, son las, van a ser las 6 de la tarde aquí. Y nuestro vuelo sale casi a las 7 de la noche. Entonces, eh, la idea es mostrarles el vuelo. La idea es mostrarles el vuelo desde acá, desde Miami hasta Monterrey, que sería pues ya la, la segunda pierna, la segunda parte para llegar a nuestro destino. Dice que está en la, en la puerta D55. Entonces. Nosotros estamos, creo que... En, estamos lejos. Eh, oache, Bueno, algo así. Estamos pero lejos, lejos del, del sitio. No les voy a grabar aquí mucho de esto del aeropuerto porque eso los he mostrado en varios videos. Ya lo conocen. Entonces, bueno. Nos vemos en el gate. Y, bros, gracias por suscribirse. Ya casi somos mil. Bacano. No olviden, pongan ahí el me gusta y pongan algo en los comentarios. Pongan algo como inviten Empanado algo. Listo, bueno. Nos vemos en el gay. Chao, bros! Bueno, aquí seguimos reportando con la cara de cansado. Estamos aquí ya en la de 55. Espero que se esté viendo ahí. Esa es la última puerta que está antes de que se acabe, ya la terminal de mira ya no hay nada más, acá se acaba. Vamos a la última puerta y bueno, dice que sale para Monterrey en 27 minutos, entonces alcanzamos a comernos algo, antes de que comiencen a llamar a abordar. Este bueno aquí el avión dice que es un embrar, entonces va un poquito más lento, pero bueno, no creo que así les pueda mostrar porque los los gates esos, las, las, los conectores esos, los gusanos esos están ahí sobre la ventana, pero no se ve Pero a ver, se los mostraré por dentro. Bueno, creo que ya van a llamar a nuestro, a nuestro grupo, ya van a llamar a nuestro grupo 6. Parece que nos van a quitar la maleta, esperemos que no. ¿Qué es tu signo? 22. 22, Foxtrot venido a de Pero bueno, ¿quién pelea contra ellos? Pero bueno, a estamos jugando la misma es pequeñita. la cuando se a ¿Brar? que es? muy brasilero? Miren, es pequeño. Estaban diciendo que es opcional usar una mascarilla. Normalmente yo no me gusta. Los vuelos de American ya no mueven por la pinche mascarilla. Ahora que lleguemos a México ya todavía hay 2020 y por la mascarilla. Bueno, no sé qué esperan para que nos vayamos. Así el avión es super peque, es un embraer. En el americano le llaman Eagle. American Rise Eagle, pues, es muy chiquitito. Acá no hay internet, no hay wifi, no hay pantallita. Totalmente la mesa. Nos cancelaron el vuelo de noche. Tenemos que tomar un vuelo con más de 12 horas de conexión. Llevo 24 horas sin dormir. Y yo, vaya sorpresa, lo que hacen después de quitarme la maleta de retrasar el vuelo. Esto es frustrante. Es de una hora de retraso. No sé pinche por allá con una puerta. El baño detrás no funciona. El vuelo tiene niños y si no, el baño no lo dejan usar. No. Aquí, American en este vuelo tiene en travel with nah, nah, American Airlines. We're glad you're nah, fin los momentos, después de miles, 50 porque Desastroso, desastroso este vuelo de America. Ven haciendo la aproximación al aeropuerto de Monterrey. Son como las 10 y tanto de la noche aquí en Monterrey. Las 1 larguitas en Miami. Entonces pues si son las 10 10.05 en Monterrey, son las 1.0 las en Miami. Este eterno vuelo, pero bueno, por fin de bando. To welcome to Monterey, where the local time is 9.57 p.m. Voy a contarles porque no me vine en vivo aerobus. Resulta que cuando utilicé el Sky Skyscanner Y fui, el etiqueté en Viva Aerobús Si salía mucho más barato que en American Pero a la hora de comprar Era una cosa O sea, cobraban En adiciones, o sea, como Por la maleta y eso, bueno, lograr muy caro 20 dólares y bueno, como sumando toda como 500 algo de dólares pero después se de inventaron unos cargos como que por uso del aeropuerto 80 dólares una de las y yo me de, locas de intereses. y era lo mismo, era con la escala y era escalas largas de 9 horas en cada entonces entonces pues por eso preferí venirme por American porque al menos sé que paraba o en el aeropuerto de Dallas o en el aeropuerto de Miami o no Encuentra cosas que se pueden cambio en un campo pues con un equipaje de trabajo no está en chévere. No pago porque se el la maleta, les muestro desde adentro Vámonos por el equipaje ya les muestro de lembra el chiquitín que nos trabaja en Miami a Monterrey un lembrar es eh, siempre sorprendente. Hasta luego. Oh, bajada por escaleritas Lo que faltaba. Esto es una mamera Ah, bueno, pero fueron cortinas. Sí, ¿Qué se dicen? Dicen, el ready está el... el que nos trajo. A ver si me alcanzo a tomar la foto. Creo que sí, porque apenas... Van Allá bajando las maletas, como nos quitaron el equipo, ahí. Bueno, están los American Eagle Estos son los de Embraer. Aquí vamos caminando por la plataforma. Allá hay un Volaris, esa aerolínea Volaris es también low cost, pero solamente viene de Ciudad de México y la que es Viva aerobús, como les decía, esa viene de Bogotá y los trae, en conexión por, los trae en conexión por Cancún pero pero bueno, pues ya les conté todos los recargos y salía casi que igual el tiquete que en América. ahí está yendo el Aeromérico el Aeroméxico es chévere cuando hacía conexión con la Vídeo. Muchas ahí está la migración. Oh, Vamos a llegar a la migración. Yo creo que aquí nos toca apagar la cámara. Me molestan tanto, fue pues rápido. Ahora vamos por nuestra maleta. Que ojalá yo esté bien la onda. Ojalá, ojalá esté bien la onda. lo único que nos falta es pedir el Uber para llegar a descansar les decía, este aeropuerto es grandecito, Y chévere, a mí me gusta, es como. Bueno, ahí se sale por ahí atrás, Por otra forma salida, pero por el otro que Una maleta uf. Uf. Algo se resfrió es por el virus por todo lado Miren, me acabo de dar cuenta de algunos rompieron los bots con el tapabocas que aquí estaban eh, Qué jodían con eso No vienen todavía en el 2020 estos meses. Miren México, ya está la tarjeta de crédito, ¿no? Para que sepan a los que están aquí de de Nuevo León de Monterrey, les dicen en el, el, el Regio Montanos. Vamos a pasar un punto de seguridad o bajar no? la cámara. Acá llegamos por nuestra paletita. Vamos por nuestra maleta, porque les aduanas, nos deben pedir nada, que lo llevan nada. Algo al esposo al animal y todo eso. Buenas noches. ¿Cuál? Sí. ¿Que me Gracias. Listo. Saludos. Ahora. <tose> <tose> ah sí sí sí sí más o menos, miren, el dólar está a 20 pesos. O sea, 20 pesos es un dólar. Es, casi siempre yo hago la cuenta así, ¿no? Cuando son 40 pesos, 2 dólares, 60 pesos, 3 dólares, y así uno saca breve la cuenta. Bueno, en la salida. Perdón que no les muestre tan detallado el aeropuerto acá de Monterrey. Pero, queremos llegar rápido a la tela, descansar porque mañana toca trabajar. Eso que dice Steren Shop, es que venden toda todo electrónica, eh, cargadores, audífonos, conectores. Este, este es de México que ahora hay en Colombia, pero será que es originalmente aquí en México. Funcionan muy comunes aquí en México los esterenan. No sé sea, consiguen los multímetros, router, ah, todo lo que es electrónico y lo consigo. Miren, cámaras de seguridad ahora, bombillos inteligentes, parlanticos, lo que quieran. Aquí hay algo muy común que se llama la machaca. Voy a ver si mañana se las muestro el otro día. Tiene aquí algún tipo puede pedir algo que se llama Taxi Seguro. Muy de acuerdo, puede pedir el taxi. Vamos, lo vamos. Yo creo que nos vamos en, en Uber. Si se puede. Vamos a ver qué nos sale más barato. Revisemos qué nos sale más barato. Porque es la primera vez que lo no, hago con la maquinita esta, a ver. Es de busque Un sitio de interés, pongámosle. mole. Un hotel. Eh, la top, es son a tres, entonces uh, hay varios, selecciona la compañía de su preferencia, no sé, le no eco Ecofy, dice que precios redondo son 500 pesos, está carísimo ahora miramos por el número en cuanto sale y no cae wifi gratis iniciar con Facebook porque iniciar con Facebook continuar como Manuel listo ya tenemos wifi gratis ahora miremos el número lugar o sea, 500 pesos vienen siendo como pues, como 20 dólares aproximadamente Y en el Uber nos sale 359 pesos. Miren, 140 pesos más barato. Y si me fuera en el Comfort, me saldría 65 pesos más barato. Uber X. Confirmar. Para que Listo. No salgamos todavía. Estoy ya que está en tres minutos. Vamos a buscar nuestro web. 92A y se van a vamos pues esto lo han agregado súper bonito la vez pasada que vivimos no estaba así Bueno, creo que es que yo no vengo a Monterrey desde antes de la pandemia Y bueno, esto no existía No sé si... No es que el día que nos vamos, vamos de afán, porque salimos súper temprano ¿Cómo luego? No creo que... pero está muy bacana la expansión Bueno esto se va a quedar sin batería y ya la, la cámara entonces bueno parceros Gracias por ver el video espero que les haya gustado la crónica Ahí con las quejas y todo nos vemos en el próximo video Gracias por ver no olviden suscribirse dale me gusta Y nos vemos en la próxima ¿Es el no. Nos vemos en el próximo video Gracias no olviden suscribirse ya que somos mil gracias por ver Chao